Hola a todos, en este nuevo tutorial sobre Mendeley vamos a ver cómo formatear una bibliografía sencilla. Vamos a realizar un simple listado de referencias y a diferencia de, del plugin de Word, lo que nos vamos a incluir son citas. Para ello eh, nos vamos a posicionar en una carpeta y seleccionamos o hacemos clic en la primera referencia de nuestro listado. Ahora nos vamos a la opción View y por defecto nos aparece eh, la vista de nuestra biblioteca como tabla. Tenemos que cambiarlo a ver la biblioteca como cita. En, en este caso... Eh, tenemos aquí, nos aparece aquí arriba el, el estilo bibliográfico que tenemos predeterminado. Vale, una vez que ya hemos hecho este paso, seleccionamos eh, la primera referencia, decimos o hacemos clic en Edit y seleccionamos todas las referencias. Con el botón derecho del ratón, nos vamos a copiar como y elegimos la opción eh, que pone aquí de eh, cita formateada. Una vez que ya lo hemos copiado nos vamos a un documento de Word, hacemos clic en, en el botón derecho del ratón y lo pegamos. Y en este caso ya tenemos nuestro eh, nuestro, nuestro listado de referencias realizado esto es todo, un cordial